Bueno, como les comentábamos recién, eh, hoy estamos en, en esta capacitación que es sobre eh, escritura académica y normas APA. ¿no? Eh, cuando hacemos trabajos, eh, cuando hacemos monografías, tesis, trabajos finales, ¿no? Todos estos trabajos son trabajos de escritura académica, ¿no? Podríamos decir. Estos trabajos. ...que hacemos para la universidad pueden ser descriptivos, informativos, pero son fuertemente argumentativos, ¿no? Y hacer un trabajo argumentativo tiene ciertas particularidades, ¿no? Que tienen que ver con asumir, presentar, fundamentar un punto de vista, ¿no? En una tesis, por ejemplo, vamos a expresar y fundamentar una serie de razones que consideramos que son eh, válidas, ¿no? Y argumentar y fundamentar es justamente esto, ¿no? Como fundamentar eso que pensamos. Seleccionamos una serie de argumentos y los justificamos y explicamos... Esos argumentos. Lo que sucede es que para argumentar, muchas veces también incluimos en nuestros propios textos las voces de otros autores que nos ayuden ¿no? para justificar lo que queremos decir. Y eso es básicamente una cita. ¿no? Lo que, lo que, la propuesta de las normas APA, que son este, las normas que fueron escritas por esta este, Asociación Americana de Psicología, ellos proponen un modelo estándar para la elaboración y presentación de trabajos escritos académicos, ¿no? Ellos eh, desarrollaron esta, este modelo de citado y de referenciado y de propuesta de presentación de trabajos para generar mayor claridad eh, a la hora de comunicar ideas, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar en el manual de, de APA son indicaciones sobre este, la redacción, modelos para citar artículos, libros y otros documentos, como, como sea, un canal de YouTube, por ejemplo. Muchas revistas científicas y también muchos docentes prefieren este tipo de, de citado, ¿no? y, de, y, este, y esta forma de hacer referencias que implican, igual, eh, ahora lo vamos a ver en detalle, pero que implican, básicamente, citar en el cuerpo del trabajo, en este formato de eh, poner entre paréntesis el apellido del autor, coma el año, y armar una lista de referencias en base a esos autores que citamos al final del trabajo, ¿sí? Eh, bien, entonces, eh, un poco el objetivo de la... establecer un, un acuerdo para uniformar los modos de... Eh, de hacer eh, referencias este, y armar la bibliografía o, o las, y las citas, ¿no? Este modo de referenciar lo que ayuda es al, al, al lector a localizar la fuente, ¿no? Y también, bueno, darle crédito a la persona que escribió el texto que estoy citando y que lo incluyo en mi trabajo, ¿no? eh, Lo que vamos a encontrar en el libro son estas indicaciones sobre este tipo este, Tipo de cosas, ¿no? Sobre el estilo de redacción, sobre la estructura y el contenido de los textos que hacemos, sugerencias sobre cómo escribir con claridad y con precisión, sobre cómo mostrar los resultados, de hacer tablas, gráficos, ¿no? Y bueno, cómo citar las fuentes. En principio vamos a arrancar viendo cuál es el formato y la estructura eh, del escrito que proponen las normas APA, que es simplemente una propuesta, ¿sí? Cuando uno va a ser un trabajo académico, lo importante siempre es consultar, bueno, a, al profesor eh, titular de la cátedra, o a la revista en la que queramos publicar un artículo, cuál es el formato de, este, de presentación de trabajos y de citado y referenciado que ellos tienen. ¿sí? Eh, bueno, las normas APA proponen una serie de... Este, eh, de ítems en cuanto a la estructura de la presentación de trabajo, ¿no? Por ejemplo, lo que ellos sugieren es que la portada incluya estos elementos, ¿no? Un título, el nombre del autor, la afiliación institucional, ¿no? Básicamente ese es un ejemplo de cómo construir la portada según APA, ¿no? El título, el autor, la afiliación institucional, ¿sí? Eh, el curso, el profesor, la fecha de entrega, en caso de que sea una monografía, por ejemplo, ¿no? Y la primera página, que es la portada, va con el número 1. Las páginas subsiguientes irán con los números este, consecutivos. ¿no? Después de la portada vendría el resumen o el abstract. ¿no? Esto no siempre es obligatorio, depende mucho de las cátedras y de qué tipo de texto nos estén pidiendo eh, en, en la cátedra. ¿no? O, o los artículos. Eh, y, bueno, ellos proponen que lo pongamos en una hoja aparte y que va a tener, este, a continuación de la portada, que va a tener el número 2. Después de esto vendría el texto, que también comenzaría en una hoja aparte luego del resumen. Y que suele, el, el texto suele estar organizado en, este, en, en diferentes subtítulos, ¿no? Como introducción, ¿no? Y una serie de subtítulos que nosotros le vayamos colocando para organizar y jerarquizar esa información. Luego de esto vendrían las referencias, que es eso que les comentaba, que era esta lista de los textos que utilizamos a lo largo del trabajo. Eh, también se pueden incluir tablas, figuras, apéndices, ¿sí? Lo que sucede con las tablas las figuras y los apéndices es que pueden ir al final del trabajo, después de las referencias, o se pueden incrustar en el momento en que yo estoy escribiendo mi trabajo y digo, bueno, en esta tabla podemos ver, y ahí ponemos la tabla, por ejemplo. Puede ir dentro del texto o al final. eso es una decisión. Es una decisión que hay como cierta flexibilidad al respecto. En, en cuanto a las notas al pie, recuerden que en el formato de citado de normas APA, las notas al pie se usan solamente para hacer aclaraciones. ¿no? Como, bueno, quiero ampliar algo del texto, pongo una nota al pie y lo pongo abajo. De todas maneras, las notas al pie en, en, este, en el estilo de citado de APA no son para poner las referencias del, del autor, ni para citar, ¿no? No, no, es, no es para eso. La cita va en el cuerpo del texto, que, como, como les voy a mostrar más adelante. ¿sí? Bien. Eh, en cuanto al tipo de letra, en esta séptima edición de las normas APA se, este, se, se proponen más estilos que los que había antes. Antes solo se proponía el estilo Times New Roman, tamaño 12 puntos, eh, y ahora, bueno, se sugieren cualquiera de estos, ¿no? Arial, Georgia, Calibri, Lucida, Sanz, bueno. Lo importante es que, bueno, estos, este tipo de letra están seleccionados específicamente porque de alguna forma eh, aumentan la legibilidad son tipos de letra que son fáciles de leer, ¿no? La idea es siempre ayudar en la lectura de esa persona que está justamente leyendo mi texto. ¿no? Y otra cosa importante es que cuando elegimos un tipo de letra, por ejemplo, Times New Roman, eh, es clave sostener el mismo tipo de letra a lo largo de todo el trabajo. Es decir, si voy a elegir Times New Roman, el título va en Times New Roman, el cuerpo del texto va en Times New Roman, las referencias van en Times New Roman, ¿sí? o sea, elegir uno y sostenerlo durante todo el trabajo. Eh, en cuanto a los márgenes, se propone que tengan esta distancia, una pulgada que es 2.54, que esto en general es el tamaño, eh, lo que en Word sería como el, los márgenes normales, digamos. Esto viene por default en, en el procesador de texto Word. Después, bueno, los títulos, entonces, eh, se propone que estén eh, centrados en la, el primer título, ¿no? Centrado en este, la primera hoja. Y que la letra mayúscula sea solamente la primera, ¿sí? Que el resto de las palabras o el resto de, de las letras del, este, del título no estén, o sea, no usar una mayúscula sostenida en todo el título, ¿no? Solamente la primera letra o en este caso que son iniciales, ¿no? Eh, bueno, después se pueden usar una serie de encabezados ¿no? que irían después del título a modo de subtítulos ¿no? para organizar y para ir jerarquizando la información. Y los párrafos eh, que componen como el cuerpo del texto, ¿no? estarían eh, como conformados por estos párrafos que tengan un internado de 1,5 y una sangría en la primera línea de 1,27. Este 1,27 es el famoso tabulador, vieron que... La letra tab, que tiene unas flechitas arriba del blog Mayus, ese es el famoso tab. Entonces, lo que proponen las normas APA es que cada vez que arrancamos un párrafo, la primera línea tenga esta sangría, ¿sí? 1,27. Ahora vamos a ver algunos ejemplos igual. Pero Bueno, en cuanto al uso de la cursiva, lo que ellos proponen es que eh, usemos cursiva eh, en algunos momentos específicos. ¿No? O sea, no de manera indiscriminada, sino para cosas muy, muy clave por ejemplo, no usar la cursiva para las citas, ¿no? Las citas tienen una forma, tienen un formato de presentación que ahora vamos a ver con comillas en algunos casos, ¿sí? Pero la, la cursiva no se usa para eh, colocar la cita en el cuerpo del texto. usa para cosas muy específicas como, por ejemplo, el título de un libro o de una página web, el título de una revista, ¿no? Eh, para las letras que a veces están eh, utilizadas como símbolos, ¿no? para el significado de una escala, como por ejemplo este, acá. ¿no? Pero son cosas muy, muy, muy específicas. Otra cosa que proponen en cuanto a los encabezados, por ejemplo, es que una vez que uno pone el título, puede ir eh, organizando la, la información en, en encabezados eh, que van teniendo diferentes formatos, según el nivel de subordinación, ¿no? bueno, el primer título que vamos a poner, lo vamos a poner en este formato, ¿sí? Centrado en negrita. Después, el primer subtítulo sobre el margen izquierdo en negrita, ¿sí? El tercer subtítulo iría como con este con, el, este, con la sangría del tabulador, ¿sí? Con negrita y con punto final. Es verdad eso, es importante, el título no va con punto, no se le coloca punto el primer título. Eh, después, bueno, también con un cuarto subtítulo, este, con negrita, pero ya en bastardilla, ¿sí? Y con un punto final. Y el este, último nivel de, de subtítulos, si quisiéramos colocar tantos subtítulos, el cuarto sería eh, en, este, en bastardilla concursiva y punto final, ¿sí? En general, los que más se utilizan son estos dos niveles de subordinación, que es como el título general y un primer subtítulo, que vaya organizándolo como los apartados del trabajo, pero también puede haber otras, otros, este, otros pequeños apartados. Bien, en cuanto al, al plagio, este, que básicamente, como dice acá, copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias, según la RAE. Para evitar el plagio usamos citas y referencias, que es un poco lo que vamos a hablar ahora. Eh, es importante citar y referenciar por varias cuestiones. En primer lugar, para darle crédito a la persona que, eh, que pensó esa idea y que estoy utilizando, pero también es importante citar y referenciar porque de alguna, de alguna forma da cuenta de que conozco a los autores de mi disciplina, digamos. Yo, con, por ejemplo, cuando construyo un marco teórico en una tesis, ¿no? si y referencia a los autores porque doy cuenta de que todos esos, esos conceptos que estoy utilizando fueron pensados por otros autores que yo también he leído, ¿no? Y de alguna forma también cuando incluyo las palabras de otras personas, mi texto se transforma en un texto eh, polifónico, ¿no? D donde... Um, donde habitan eh, como diferentes, eh, habitan y dialogan, ¿no? Como diferentes autores y diferentes perspectivas, ¿no? Así que, bueno, la forma de citar y referenciar que proponen las normas APA es esta que yo les contaba antes, ¿no? Supone incluir dentro del cuerpo de, del texto, ¿sí? Esta, esta cita que es eh, colocando el apellido del autor coma, el año de publicación del texto. Todo esto entre paréntesis, ¿sí? Esta es la forma de citar que propone APA. Hay otras formas de citar que son con, con, este, con una nota al pie y abajo se pone la referencia, pero eso es otro estilo de citado que no es APA. Eh, así que, bueno, la, la propuesta es esta, ¿no? Se coloca en el cuerpo del texto. El, el apellido del autor, como el año de publicación del texto, ¿sí? Y esto nos ayuda después a buscar en las referencias, en las referencias bibliográficas que se encuentran al final del trabajo, ¿sí? Dentro de la lista de todos los autores, ese autor que yo cité de manera breve, ¿sí? Entre paréntesis, en el cuerpo del texto. Lo que hago en las referencias es hacer el detalle, el desglose de la información de ese trabajo que yo cité, con autor y fecha. Entonces, acá, por ejemplo, es castaño, 2005. Y en las referencias aparece castaño, bueno, C, 2005, el título del, este, del libro o el título del capítulo. Y después la editorial, ¿sí? En caso de que sea un libro. Eh, otra forma de citar y referenciar es poniendo el apellido, coma, el año de publicación y la página. Ahora lo vamos a ver, pero se usa mucho en las citas directas esto. Eh, otra forma es hacerlo de forma, plantearlo de forma narrativa, entonces poner tal como reporta Choi, por ejemplo, que es el autor, y entre paréntesis pongo solamente el año de publicación, porque ya mencioné a Choi, ¿sí? Estas son op otras opciones que se pueden utilizar. Siempre después de mencionarlo, cuando construyo las referencias, coloco ese autor que yo mencioné en el cuerpo del texto. Todo lo que está citado en el texto, vacío sí, sí en la referencia, ¿sí? En las referencias al final. Bien. Cita en el texto, cita en la bibliografía, eh, perdón, referencia en la bibliografía. Bien, ahora, ¿qué necesito, qué información voy a necesitar para citar y referenciar y, bueno, y dónde la encuentro, no? Básicamente, los datos que yo necesito para citar en el cuerpo del texto, que es este, que digamos, es este tipo de cita que está acá, ¿sí? Lo que voy a necesitar es el apellido del autor, el año de publicación del texto, y eso es importante, no es el año en que yo estoy leyendo el texto, sino que es el año en que se publica ese texto. Y el número de página en el caso de que sea una cita directa. Después, en la bibliografía, digamos que es esto en la lista de las referencias, lo que voy a colocar es, además del apellido del autor, la inicial del autor, el año de publicación, el título del artículo o el título del capítulo ¿no? <ríe> y la editorial. En la séptima edición ya no se, no se exige colocar el lugar de publicación, ¿sí? solamente va como la fuente, digamos, la editorial que publicó ese texto o esa obra. Toda esta información la suelo encontrar en la página legal, que es la página legal, está atrás de la portada en los libros, ¿no? Suele estar acá y a veces está también como en otros espacios del, este, del libro, en esta página legal, de, de o puede estar a veces al final en los libros más antiguos. Lo importante es que siempre viene necesitar esta información, ¿sí? Bien. En los artículos, por ejemplo, toda la información suele estar acá arriba. ¿No? Entonces, ahí tengo el título de la revista, el año de publicación, 2019, ¿sí? eh, el, este, el título del capítulo, el autor o los autores, ¿sí? Bien. O sea, yo me tengo que encargar de rastrear esta información, ¿sí? En, ubicada en algún lugar de eso que yo quiero citar, ¿sí? Mm -hmm. Bien. Eh, cuando armo una cita directa, ¿sí? Para incluir las palabras de otras personas en mi texto, existen diferentes formas según las normas APA, ¿no? Una de estas formas es la cita directa o la cita textual, que lo que implica esta cita directa es que voy a usar las palabras de un autor, pero sin hacer ningún cambio en el texto original, ¿no? Eh, la voy a tomar tal cual, ¿sí? De manera, de manera textual. Cuando hago esto, ¿no? Cuando quiero hacer una cita textual que tenga menos de 40 palabras, o sea, que es una cita breve, la puedo incluir dentro de mi propio texto. Es decir, no es necesario que yo la ponga con otro formato aparte, ¿no? Lo que voy a hacer es eh, abrir comillas, ¿sí? Y dentro de las comillas coloco eso que quiero esas palabras que quiero citar, por ejemplo, acá. ¿no? En ambos casos, abrimos comillas ¿sí? y citamos esa frase que nos parece importante ¿no? de este autor. Termino de, de colocar las palabras de esa persona o de ese autor o de esos autores y lo cito. ¿sí? En este caso, es un libro que fue editado por tres autores. Entonces, se pone Moreno et al, que significa y todos los otros, Ahora lo vamos a ver, pero a partir de, eh, de cuando un texto tiene más de, de, de tre, cuando tiene tres autores o más, en esta séptima edición se propone que ya se ponga et al, así no escribimos los nombres de todos los autores, y eh, coma, año de publicación y página. Es importante incluir la página porque nosotros, como estamos haciendo una cita textual, sabemos efectivamente de dónde sacamos ese texto, entonces incluimos la página, ¿Sí? En caso de que sea una cita larga y que esté en varias páginas, lo que podemos hacer es poner el autor, coma, el año, PP y las dos páginas, o las, sí, las páginas en las que esté, ¿no? PP 34 barrita 35 sería, ¿no? Como si está, está en la página 34 y en la página 35. ¿Qué pasa cuando es una cita en, en un texto que no tiene páginas, ¿no? Por ejemplo, en una página web, ¿sí? Lo importante es que cuando yo voy a citar y referenciar, ¿Sí? La idea de la cita y la, la cita es que estoy ayudando, quiero ayudar al lector a que identifique, reconozca y encuentre eso que yo estoy citando. Entonces, voy a buscar otra forma de, eh, de ayudar a ese lector a encontrarlo y voy a poner el párrafo, por ejemplo, ¿no? en, en una página web. ¿no? Tengo el autor, el año, y en vez de ponerle página, le pongo párrafo. El párrafo. Los cuento con la mano y digo, bueno, 1, 2, 3, 4, está en el párrafo 4, par.4, ¿sí? Bien. Por ejemplo, vamos a retomar desde acá porque me parece que está vinculado a eso, ¿no? Pasa mucho con las, eh, las citas del material de obras clásicas, por ejemplo, ¿no? que si bien tienen por ahí un número de página en la edición, muchos profes de, de, de filosofía prefieren que en vez de citar el número de página de la edición, se cite el, este, el número de canto o el número de, este, de verso. Por ejemplo, en la Ilíada, que es un poema épico, que las ediciones más importantes ya están este, eh, estructuradas, diferenciando los cantos y los versos, se colocaría algo de esta, en este estilo, ¿no? Como el 1 es el canto y 1 barrita 7 son los versos, es decir, Dentro del canto 1, punto, los versos del 1 al 7, ¿sí? esta sería una forma de citar una obra clásica. Eso se puede usar también para las obras religiosas, por ejemplo, ¿no? Bien. Eso en cuanto a las citas textuales, ¿no? Esas son las formas de citar y referenciar este, textos, que, o sea, textos que sacamos y no les modificamos absolutamente nada. Los tomamos tal cual y los colocamos. ¿Qué pasa cuando esa cita textual tiene más de 40 palabras? Bueno, lo que vamos a hacer en ese caso es distinguirla de nuestro trabajo, de nuestro texto. Porque como es mucho texto lo que vamos a citar y referenciar, es importante que esté diferenciado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, aquello que vamos a referenciar lo vamos a poner en un párrafo aparte, ¿sí? Con una sangría de 2,5, ¿sí? Y sin usar comillas. Las comillas las usamos solo para las citas que son breves. Acá no hace falta, ya simplemente con diferenciarlo de párrafo con esta sangría eh, es suficiente, ¿sí? Y una vez que terminamos de citar, le colocamos la página, ¿sí? Son citas textuales, tenemos sí o sí la página, entonces acá podríamos poner, por ejemplo, al final de este, de este párrafo podríamos haber puesto este autor que está mencionado arriba, ¿no? Flores y col, coma 2018, coma P... 311, cierro paréntesis. Lo podría haber puesto acá, pero como ya lo puse acá arriba, en la narrativa del texto, no hace falta. ¿sí? Ya sé que esta cita, que está acá en otro párrafo, tiene que ver con esto. ¿sí? Tiene que ver con ese autor que yo presenté más arriba. Acá está lo que les comentaba. Bien. Pueden hacer una cita eh, textual de más de 40 páginas y poner, al, perdón, de más de 40 palabras y poner al final el nombre de los autores, ¿sí? Siempre es el mismo, el mismo formato, apellido de los autores, coma el año de publicación, coma la página, ¿sí? P.957, por ejemplo, ¿sí? Bien, como les decía antes, en los casos en que eh, el texto fue escrito por un autor, en el cuerpo del trabajo, vamos a citar siempre al autor, eh, ¿No? Entre paréntesis, de esta forma, en este formato, Correa, coma 2006, ¿sí? O en este formato, Correa, eh, esto se lo incluimos en la narrativa, ¿no? Así, Correa 2006 sería esta, esta idea, ¿no? Cuando lo pongo dentro del texto que estoy escribiendo, no hace falta que le ponga la, el paréntesis antes, ¿sí? Eh, si son trabajos escritos por un solo autor, lo voy a mencionar siempre ese autor, con el nombre de año, con el número de año. Si es un trabajo escrito por dos autores, los voy a mencionar siempre a los dos autores. Pero si ya es un trabajo escrito por más de, por tres autores o más, lo que voy a hacer es, desde el comienzo, escribir solamente el nombre del primer autor, et al 2005, 2015, por ejemplo. ¿sí? Este es una, un ejemplo. ¿Sí? Así ocupa todo el renglón este, el, los nombres de los autores. En esta séptima edición, si bien en el cuerpo del texto nos, nos sugieren hacer este, esta forma de citado, en, la, en las referencias sí nos, nos permiten este, escribir hasta 20 autores. Si es un libro de 20 autores, yo puedo escribir en la referencia, es decir, el final, ¿no? en, la, en la referencia al final del trabajo el nombre de todos los autores, los 20, aunque, aunque ocupe tres renglones, ¿sí? Bien. Una cosa que se suele usar eh, en, en varias oportunidades es la cita de fuente de segunda mano. Bueno, ¿y qué es esto? ¿No? A veces pasa que eh, tomamos un texto, ¿sí? estamos trabajando con un texto al que por alguna razón no podemos acceder a, es a ese texto fuente, sino que, por ahí es un texto muy viejo, ¿no? Entonces, es difícil de encontrar. Sin embargo, sabemos que hay algún autor que tomó ese texto en su trabajo y habla de ese texto en su trabajo, ¿sí? Vamos a suponer que el autor al que no puedo acceder es este, Morá de un texto escrito en 1956, es decir, que es un texto antiguo, ¿sí? Eh, a este texto yo no puedo acceder, sin embargo, este otro autor que se llama Jiménez, ¿sí? En su texto del 2015 habla de Morá, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer para hablar del texto de Morá, al que no tengo acceso, ¿sí? Es citar el texto de Jiménez. Esto se llama cita de segunda mano, ¿sí? Que en general se recomienda un uso moderado, pero... A veces no podemos, es imposible acceder al trabajo original. Si puedo acceder al trabajo original, directamente cito el trabajo original fuente, pero si no, puedo usar este formato de cita de segunda mano. ¿Qué hago para citar? Primero, tengo que, hay, do, hay como varias opciones, ¿no? Estos son como algunos ejemplos. Lo que puedo hacer es, es escribir, ¿no? Por ejemplo, este es un caso, Morán, 1856, citado por Jiménez en este texto del 2015 coma, página 34, ¿sí? Es decir, el, el texto, el, digamos, el, la página en donde Jiménez citó a Morá, pongo acá 34, menciona que, y hago una cita textual de lo que Jiménez dijo de Morá. ese es un ejemplo, ¿sí? Otra opción podría ser esta, ¿no? Morá, 1856, menciona que, ¿sí? Y entre comillas, cito textualmente, las palabras de Jiménez, y al final de esa cita, coloco entre paréntesis Jiménez, 2015, página, 4, página 34. ¿sí? Es importante que cuando hacemos una cita de segunda mano, lo que vamos a poner en las referencias al final, ¿sí? va a ser el texto de Jiménez, porque es el texto con el que efectivamente estamos trabajando. El texto de Morán nosotros no lo tenemos, tenemos el texto de Jiménez. Entonces, lo que vamos a poner en las referencias al final va a ser este texto, el de Jiménez, solo ese. Bien. Ah, muchas veces cuando vamos a hacer una cita textual, queremos solamente una parte de ese párrafo, por ejemplo, o de esa oración. No queremos toda la oración completa. Entonces, para mostrar que estamos haciendo un recorte, lo que vamos a hacer es colocar entre corchetes, ¿sí? Eh, el lugar en donde hicimos el recorte. Por ejemplo, en esta oración, el recorte se hizo apenas iniciaba la digamos, en la primera parte de la oración. Entonces, ahí yo abro corchetes, pongo tres puntos, cierro corchetes, y de esta manera le hago, le, le muestro al lector que es un recorte lo que hice. Esta parte la corté, ¿sí? Eh, esa es una forma, así, eso, esto se puede hacer en... en, en al principio de la oración, en el medio del párrafo o al final también, ¿sí? Otra cosa que se puede aclarar, ¿sí? En este ejemplo hay varias cosas, ¿no? Como, eh, para revisar, pero, por ejemplo, cuando quiero hacer un comentario, ¿sí? Yo hice una cita textual y dentro de esa cita textual, por alguna razón, yo quiero incluir un comentario. Entonces, lo que voy a hacer para incluir comentarios dentro de las citas... Es abrir un corchete, poner lo que quiero decir dentro de ese corchete y cerrar el corchete. Este, esto manifiesta que lo que está dentro de, esa, dentro de ese corchete es algo que puse yo, ¿sí? es algo que yo incluí. En este caso, lo que está en, en este corchete es el título del libro donde fue sacado. ¿sí? Por eso está en bastardilla, en cursiva. ¿sí? Pero... En caso de que yo quiera hacer un comentario personal, lo que hago es escribirlo entre corchetes sin necesidad de ponerle cursiva, ¿sí? Bien, eso en cuanto a los recortes y las aclaraciones dentro de las este, citas. Hasta los que les comentaba antes, ¿no? Para citar las, las, este, los poemas épicos, ponemos el verso... Perdón, el canto y el verso, ¿sí? Y otra cosa que sucede, suele suceder en las obras clásicas es que muchas veces se usa una tipografía diferente a la que usamos hoy, ¿no? En algunos términos, por ejemplo, acá Sócrates con K, ¿no? Esto no es un error de tipeo, sino que es la forma en que estaba escrito en el texto en el que yo lo encontré. Entonces, la forma de eh, con, contarle al lector ¿no? que esto fue, que no es un error, es poner entre corchetes esta, esta palabra, SIC. Así, en cursiva, sí Que significa así, así, fue, así lo encontré. Así estaba en el, en el texto en que yo lo encontré, ¿sí? Bien. Mm, otra forma de citar y referenciar son este, las paráfrasis, ¿no? Que las paráfrasis eh, nos ayudan a transmitir la idea de un autor expresándola como con nuestras palabras, ¿sí? Aún así, aunque sea un, un parafraseo, yo tengo que darle crédito a la persona que escribió ese texto, ¿no? Y las paráfrasis, las paráfrasis nos sirven mucho para resumir o sintetizar eh, las ideas de otros autores o, o otras fuentes, ¿no? Entonces, para cuando hago una paráfrasis, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Primero evoco la idea de, eh, de ese autor, ¿sí? Y luego le doy crédito. ¿Cómo lo hago? De la misma manera que hicimos las citas eh, en, este, en el caso de las citas textuales, ¿sí? Entre paréntesis coloco el apellido del autor, coma, el año, ¿sí? En este caso, por ejemplo, así se ve, ¿sí? Entonces un parafraseo y al final digo de quién, este, quién es la persona que pensó esa idea. Si bien muchas veces nosotros cuando hacemos un parafraseo, eh, parafraseamos una idea general de un, general, general de un libro, perdón, eh, también se recomienda que al final de la cita se coloque el número de página. No siempre lo podemos saber, ¿sí? porque quizás es un texto, estamos hablando de, un, de una generalidad de, de un texto, pero si sabemos el número de página, este, este parafraseo es algo que estaba en una sola página le puedo poner acá el número de página, además para, para que sea fácil de identificar por el lector. Eh, ah, en caso de que lo que estamos parafraseando haya sido dicho por muchos autores, por ejemplo acá, a pesar de estas menciones a la probabilidad, diversos historiadores, ¿sí? por ejemplo si tienes el marco teórico de, de mi tesis, ¿no? entonces entre paréntesis le eh, coloco los apellidos de todos esos autores que dicen eso que yo estoy enunciando, ¿no? Entonces, Bell, coma, 1992, punto y coma, el otro autor, punto y coma, el otro autor, ¿sí? Y acá están ordenados alfabéticamente, ¿no? Primero la B, después la L, después la O, ¿sí? Bien. Eh, bueno, al final del texto lo que vamos a, a colocar son las, este, las referencias bibliográficas, ¿sí? que son básicamente, como se puede ver acá, este es un ejemplo, es la lista de todos los materiales que utilizamos para hacer el trabajo. ¿no? Todos los textos eh, que nosotros citamos tienen que estar sí o sí en las referencias ordenados de manera alfabética. ¿Sí? según el apellido del autor eh, que de la, los apellidos de los autores que nosotros incluimos. ¿no? El formato eh, que, que, claro, ¿no? sirven para esto, para, para, para que el lector pueda identificar la fuente ¿no? de donde sacamos esa información. Y, este, y se ordenan así, de manera alfabética, ¿sí? Eh, con esta sangría francesa, que también se llama sangría colgante, ¿no? que es de 0.85 en la primera, digamos, a partir de la segunda línea y un espaciado doble, ¿sí? La sangría francesa la pueden encontrar en, en el procesador de texto este Word donde dice párrafo, ¿sí? Sangría, sangría francesa. Y es básicamente este tipo de sangría. ahí ¿Sí? no se ve muy bien en esta. Es una sangría donde la primera línea está bien cerca del margen. Acá, por ejemplo, la primera línea está bien cerca del margen, ¿sí? Y a partir de la segunda línea de esa referencia tiene una sangría de 0,85. ¿Ven? Cada texto está organizado con este formato. La primera, perdón, cada referencia con este formato. El apellido del autor con toda la información y a partir de la segunda línea con una sangría de 0,85. No hace falta que lo hagamos de manera manual, seleccionan toda la bibliografía, toda la referencia, y le colocan esto que yo les comentaba recién, que era la sangría francesa en, este, en Word, que tiene esta función. Ahora, para construir las referencias, yo lo que necesito básicamente son estas cuatro cosas, ¿sí? Para construir cualquier referencia de cualquier material que yo quiera incluir en, en, en, en mi trabajo, ya sea un video de YouTube, una entrada de Facebook, un libro, un capítulo de un libro, ¿sí? Siempre necesito identificar estas cuatro cuestiones. Primero el autor, ¿sí? ¿Quién es el responsable de ese texto? o de ese video, o de esa obra, ¿sí? La fecha en la que se publicó esa obra, que puede ser la fecha en que se publicó el video de YouTube, la fecha en que se publicó el libro, por ejemplo. El título, ¿sí? Tengo que identificarlo, cómo se llama esa obra. Y la fuente, ¿sí? Que es de dónde salió y cómo la puede recuperar la persona que está leyendo mi trabajo. veamos algunos ejemplos así generales para tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, si quiero en las referencias, colocar ¿no? este, un libro impreso, ¿sí? lo que voy a hacer es identificar el, el nombre del autor, ¿sí? identificar su apellido, el apellido va completo, coma la inicial del, del nombre, punto, el año de publicación, el título del trabajo en este, cursiva, punto, la editorial. Recuerden que no va más la... Este, el, la ubicación de la editorial en la séptima edición no se coloca. Entonces quedaría así, el apellido del autor, coma S, que es el, este, la inicial del nombre, punto, 2004, el año de publicación, el título del trabajo en Bastardilla, ¿sí? Y acá la editorial, Fondo Nacional de Cultura Económica, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá hay un... Esto funciona de la misma manera, por ejemplo, si fuese un capítulo de un libro. Un capítulo de un libro, ¿sí? lo que yo tendría que incluirle acá sería, eh, supongamos que de este libro yo no lo leí completo, sino un capítulo. En este espacio voy a colocar, digamos, entre el, este, el año de publicación y el título del trabajo, voy a colocar el título del capítulo que va en un formato de letra normal, digamos, sin, sin bastardilla, como en este caso. Eh, así, este, este es un caso de un capítulo de un libro con editor, ¿sí? Que voy a identificar también el editor, pero veamos el caso de eh, cómo colocar el título del capítulo. Tenemos el apellido del autor, ¿sí? Coma, la inicial, el año de publicación del texto, y acá viene, esto es el título del capítulo, el comienzo de la renovación, ¿sí? Este es el título del capítulo. Ahora, si es un, si es un libro que es importante identificar, bueno, sus editores o sus editores aparecen en la tapa, eh, vamos a colocar también, bueno, quiénes fueron nuestros editores, ¿no? Entonces ponemos en, ¿sí? Y el apellido, eh, el nombre y el apellido de los editores o del editor, al final ponemos la palabra ed, ¿sí? Y después el título del de libro. Ponemos las páginas porque es un capítulo, y empresa de renovación urbana sería la editorial. Ahora, si yo no tengo, si es un libro que tiene un solo eh, autor y no es necesario identificar el editor, esta parte no va, ¿sí? Y iría solamente el título del capítulo, el título del libro y este, la editorial. Bueno, en el caso de una revista impresa, por ejemplo, sí, yo voy a buscar la misma información que recién este, mirábamos, ¿no? Yo voy a buscar... El título, el autor, la fuente, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá el título de la revista está en la, en la tapa, ¿no? Lo tengo acá afuera. Y después tengo dentro un capítulo, ¿no? Eh, este es el caso de, por ejemplo, eh, cómo citar el capítulo de un libro. El capítulo, perdón, de una revista. Entonces pongo el título eh, perdón el, el apellido y el nombre de este el autor del capítulo que estoy citando, porque supongamos que yo, es, es este capítulo el que leí, ¿no? sí Lo que se haga por un niño, ta, ta, ta, ta, ta, sí lo que voy a citar en este caso, es al autor o a la autora de este capítulo. Entonces, Muñoz Vila, coma, la inicial del nombre, eh, la fecha de publicación, en algunos casos aparece, lo, los meses, se los podemos poner, enero, coma, enero, barrita, febrero, 2012. Es importante siempre que aparezca el año, ¿sí? Eh, y el título del artículo, ¿sí? Lo que se haga por un niño se hace por un pueblo, en este caso sería, ¿sí? Punto, seguido, y el título de la revista que aparece en bastardilla, acá, en cursiva. También tenemos en este caso, ¿sí? El volumen, ¿sí? Y este... Bien. Sí, tenemos el volumen, ¿no? El número y el volumen, sí. En este caso es una revista que es impresa. A ver si tenemos alguna página web. Ah, bueno, acá tenemos, un, como por ejemplo, citar una página web. Eh... Estas páginas web con contenido estático son, por ejemplo, eh, Wikipedia, ¿no? Que son páginas que sostienen su contenido durante mucho tiempo o que también se puede recuperar como las versiones previas eh, a, la que, a la que estamos mirando. Entonces, se consideran como de contenido estático. En esos casos, utilizamos la misma forma que usábamos antes el apellido del autor, coma, el año, ¿sí? En este caso son varios autores, entonces se ponen así, apellido del autor, coma, eh, la inicial del nombre, punto, coma, apellido del autor, coma, inicial del nombre del segundo autor, punto, coma, bueno, y así. Y eh, el año de publicación, en este caso también tenemos el día y el mes, el título de la página web, ¿sí? el nombre de esa página web y la URL, ¿sí? Bien, ven que es siempre la misma información la que necesitamos, son siempre estos cuatro, estos cuatro datos, el autor de, eso, de esa obra que queremos citar, la fecha en la que fue publicado, el título y la fuente, digamos, la, en este caso que veíamos recién es la URL, ¿no? de dónde lo saqué, o la editorial puede ser en el caso de un libro. Bien. Eh, Bien, buenísimo. Este es el caso, por ejemplo, de un video de YouTube, ¿no? Es básicamente lo mismo, ¿sí? Eh, ¿Quién se hace cargo de este video? ¿Sí? ¿Quién lo publicó? En este caso es un canal que se llama Más ¿sí? Eh, la fecha, y aparece acá, 19 de septiembre, ¿sí? El título, este que aparece acá, y la fuente, o dónde, ¿no? Que es la URL. Entonces, con esa información yo construyo la referencia final. Canal red más 19 de septiembre, el título del video, entre corchetes le coloco qué tipo de documento es, en este caso es un archivo de video, ¿sí? Esta función de entre corchetes se suele poner con las cosas que son en este, multimedia, ¿no? como eh, archivo de video, ¿sí? Y eh, la URL del canal de YouTube, en este caso, que es la fuente, ¿sí? Como fuente en este... Para este video no tenemos una editorial, sino justamente la dirección de internet, de URL donde se encuentra. Una cosa importante cuando uno, eh, porque lo que hacen las normas APA es como dar algunas, eh, eh, como algunos punteos generales de cómo citar y referenciar algunas cuestiones, ¿no? <coughs> Lo que ellos ponen también en el, en el, en el manual es que si uno encuentra o tiene un texto o un documento que no sabe muy bien cómo citar, porque los ejemplos no están en el manual, lo que ellos dicen es tratar de identificar algún ejemplo similar al que se parezca, digamos, para utilizar el mismo formato, ¿no? Por ejemplo, eh, para citar material audiovisual o series o películas, bueno, en ese caso sería algo similar a lo que veíamos recién con, eh, con el tema de del este, canal de YouTube, por ejemplo. ¿Dónde está? En ese caso particular que, que vos mencionás en cuanto a las películas, series, en, en el nombre, del por ejemplo, del, del autor, irían el director y este, las personas que se hicieron cargo de la, de la preparación de esa película, ¿no? Eh, en ese caso en particular, ¿sí?